Bueno, aquí estamos en las Caldas, es un pueblo, digamos, que no es muy conocido, pero obviamente es parte de eje cafetero, eh, es chévere conocer pueblos que son diferentes, no tan turísticos como lo que la, la gente conoce, y vamos a mostrarlos. Bueno, estos son el tipo de construcciones muy famosas en el eje cafetero. Mucho color, muy bonito y toman fotos maravillosas. Como hemos dicho, eh, es un pueblo que vale la pena conocer, es diferente, no es el típico pueblo eh, turístico, pero también se puede ver la vida cafetera en esta zona. pueden ver es hermoso la vegetación aquí es famoso también este pueblo por las hermosas montañas y cosas que hay no sé si esta cámara capta si no ya ahorita lo voy a mostrar en el cerro hay mucho café otro transporte público aquí en Pensilvania, Caldas se paga una tarifa para poderse transportar acá ya llegamos a nuestro final aquí en la visita por Pensilvania esperamos les haya gustado vengan, conozcan eh, los pueblos de Colombia son hermosos Y no se les olvide regalarnos un like si les gustó el video Y también suscribirse a nuestro canal Y seguirnos por nuestras redes sociales Instagram, Viajemos Más Cold Chao, hasta la próxima